¿Cómo están queridos, queridas seguidoras de este taller de guitarra popular, de canto popular? Espero que todos bien, eh, con avances eh, y pudiendo seguir estos talleres, repitiendo algunas lecciones, si por ahí ha habido algo más complejo. Todos tenemos distintas maneras de avanzar, eh, así que calma. Hay algunos que se fueron más adelante de lo que yo estoy enseñando incluso, eh, y hay otros que están repasando más veces los videos, está todo bien, está todo bien, así que a disfrutar hoy día vamos a aprender eh, Guayno y lo vamos a hacer con una canción que está en nuestra vida, está en nuestro imaginario de eh, suramericanos que es el Mambo de Machaguay, en Chile la conocemos por los Jaivas que son una banda que tenemos que saber que es de esta tierra eh, están vivos, los podemos ver en los conciertos en los veranos, son parte de nuestro patrimonio. Eh, es nuestra banda de rock conocida a nivel latinoamericano y ellos hacen folclore y rock. Entonces, ellos tomaron del Perú este guayno y yo lo voy a simplificar, como ustedes saben, al máximo. Rasgueo. El rasgueo. La onomatopeya es. La mano hacia abajo, el golpe. Pulgar abajo, pulgar arriba, mano. Puedo usar la manito entera. Donde dejo el énfasis en el índice. Es como si fuera una uñeta imaginaria. Con acorde. solo con el pulgar suena más suave con puro pulgar tengo que poder controlar el volumen ya para no esforzarme en el canto estoy solita, no hay nadie más entonces la guitarra no debe tapar mi voz deben escucharse ambas frecuencias ya así que es un trabajo también de, de auditivo que tenemos que hacer en nuestro eh, ensayo privado, en nuestra habitación, donde sea que podamos tocar guitarra tenemos el rasgueo, ahora vamos a los acordes el acorde que comienza esta canción es el Do mayor Ya. yo lo hago con el bajo arriba en el Sol porque me gusta pero ustedes ahí y tan simple el acorde que viene ahora La menor que el dedo 3 lo tengo que bajar aquí a la tercera cuerda segundo espacio si usted lo ve se da cuenta que es muy parecido al mi mayor se hace igual pero una cuerda más abajo y suena así la menor estiro el dedo 3 y se transforma en un do mayor así que el mambo de machaguay lo elegí porque justamente me permite practicar el cambio de do a la menor. Lo último que quiero decir es que al final de cada estrofa hacemos un, un detenimiento que, que lo voy a hacer con la boca, contando. Por ejemplo, eh, a bailar el mambo de mi macha, dos, tres, un, dos, y este ni me Se los voy a ir diciendo, ¿ya? Y va a estar anotadito igual acá en el subtítulo, en la, en la letra. ¿Ya? Un, dos, tres, un, dos, y. Después del i hay que entrar tocando. Mambo de Machaguay. Un, dos, tres, y. Desde Lima vengo a mi Machaguay. Desde Lima vengo a mi Machaguay. A bailar. ¡Gracias!